Hola. Si quieres saber cuál es la resolución de tu pantalla y la frecuencia de refresco que tiene, ve a menú de inicio, escribe Resolución en el cuadro de búsqueda. Entra a Cambiar resolución de pantalla. Entra a Pantalla avanzada. Selecciona cualquier monitor en el caso de que tengas varios. Ya puedes ver la resolución y la frecuencia de actualización. Un like si le gustó. Gracias por la visita.